En todo este periodo hemos estado informando sobre varias campañas, actividades, talleres, específicamente y seguramente usted ha escuchado hablar de esta campaña Desembolsate, que está dirigida a toda la población, pero también a los mercados. Pues estaremos conociendo más información, cómo ha avanzado hasta el momento, ha sido de manera positiva, cómo la ha aceptado la ciudadanía, además de envases plásticos que también le llegan a contaminar. Todos estos datos a continuación o junto a Iván Rivera, quien es el vicepresidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, que nos está comentando. ¿Cómo está? ¿Un Lorena, gusto? Después un gusto, de mucho tiempo... Después de casi un mes creo, ¿verdad? siempre agradecido con Abdiayale y a ti por, por invitarnos, por seguir con esta campaña que es el Desembolsate Bolivia. Ahora para, bueno, volver a, a reiterar algunos temas y demás para que la población pues los, los tenga en en agenda, y bueno, sabemos que con la coyuntura, ¿no? O sea, realmente eh, estamos en otra, ¿no? Nuestro chivo en otra, pero yo veía, por ejemplo, y eso eh, conversábamos eh, antes contigo, ¿no? Que en esta, en esta época, pues se han comenzado a, y voy a ir sacando, algunos ya envases han, han ido apareciendo, ¿por qué? Por, para las masitas. Claro, y tienen también cierto grado de contaminación, ¿no? Por, mm. porque tardan en llegar a degrad a degradarse, a degradarse en el suelo pues pues mucho más tiempo, ¿no? Y por eso quería hacerles recuerdo que en Bolivia se consumen más de 11 millones de bolsas plásticas cada día. A, a, cada día. Cada día. Estamos hablando como que a una bolsa por cada uno de los habitantes, que según los datos del INE estamos llegando a 11 millones, ¿no? 11 millones, ¿no? Ay, yo... Bueno, te iba a decir por año, tal vez, eh, no, pero no, cada no. día. y justo que tocas el año. 4.100 millones de bolsas al año. O sea que estamos para asustar. Eso estamos hablando claro. de Bolivia, no estamos hablando todavía del mundo, ¿no? Y, ¿Y como te mundo? decía, son demasiado, ¿no? A ver, en el mundo te voy a pasar el dato. En el mundo se producen 5 billones de bolsas al año. Billones. Billones de bolsas al año. 10 millones. Por minuto, estamos hablando de 10 millones, 10 millones, reitero el dato, ¿no? Y se prevé que hayan 12 mil millones de toneladas, toneladas de residuos plásticos, entre esos estamos hablando, claro, bolsas plásticas, estos. estas, que el polietileno y demás, que son muy, tardan muchísimo más en biodegradar, más Si más una bolsa menos. plástica tarda de 150 150, a 500 años en biodegradarse, imagínate esto. ¿no? ¿Cuánto ¿no? llega a tardar esto? Por lo menos el triple. O sea, estamos nosotros destruyendo nuestro lugar, pero también estamos afectando porque ahora que dices esto de la cantidad de bolsas, estamos uh -huh. afectando a la vida eh, marina. Sí. ¿No? Ahora, eh, tú que estás en esto, que estás muy al tanto, eh, también en tema de cifras, uh -huh. De un tiempo a esta parte se ha estado concientizando, no solamente en nuestro país, ¿no? sino a nivel mundial sobre el daño que llega a causar sí. y las medidas que se tienen que tomar. ¿Se ha logrado tal vez disminuir un poquito el consumo de bolsas, el contaminar? Porque esto de alguna u otra manera va a parar a los lagos, a los océanos. Pese a que sí se han hecho varias actividades, campañas de limpieza, pues también igual afecta. ¿Se sí. ha logrado disminuir un poquito? Sí, sí. Sí, y eso eh, debo también sentirme feliz, no solo por, por mí, sino por, por toda nuestra sociedad y sobre todo la juventud, sí. que, que veía antes de, de entrar al programa la, las notas del, del lado verde que tú muestras, y es la juventud, es eso. Entonces, está la gente se está concientizando cada vez más sobre este uso de estas bolsas y cuánto daño. Entonces, imagínate, para lo que ha pasado, hace, antes daban en bolsa plástica ¿No? Las masitas, cu cuando las personas iban a rezar y demás, con un recuerdo. Ahora, para hacerlo mejor, bueno, han viví las bolsas plásticas en ese sentido, pero estos envases, sí. y además que claro, ya más bonitos porque esto tiene, estos vienen con, con una tapita, y entonces en la tapita estaba la foto de, del difunto y demás, con un recuerdo, con una cosa que en paz descanse y demás. Entonces, a veces... ¿No? La solución es peor que el problema. Claro, peligroso. eso te quería decir, porque esto de cierto modo llega a dañar mucho más. Claro, ahora tenemos que tomar en cuenta, pero que hemos avanzado, como tú decías, ¿por qué? Porque ahora vemos en supermercados, en las tiendas de barrio incluso. Nosotros hemos estado, seguimos en, en, en campaña, retomando, hemos hecho una pequeña pausa justo por la coyuntura y, y demás, y por también los feriados, ¿no? Hemos retomado la campaña y estamos en muchos barrios, ¿no? También el pasado fin de semana han estado en Caranavi con las campañas de la, del Desembolsate Bolivia. ¿No? que ellos le han puesto otro nombre porque es eh, con otras instituciones y demás, con los aliados que tenemos en, en todos lados, o sea, que estamos en Caranavi, estamos en Villamontes, estamos en, en Chuquisaca, entonces estamos en, en los nueve departamentos y además en algunas provincias. Estamos en Riberalta, eh, entonces estamos nosotros contentos porque... Esto ha pegado como, como dirían los cambas. Sí, esto escucho, está pegando, ¿no? Desembolsate. Desembolsate Bolivia, sí. ¿no? Y incluso algunas eh, redes televisivas también mm. le han puesto a su campaña desembolsate. Entonces, nosotros bien, o sea, prestos vale. a esto, te, eh, nos han llamado, te estamos haciendo nuevas alianzas estratégicas con instituciones. Y bueno, eh, eh, de, decirles para no perdernos un poco, no perdernos en el asunto de las bolsas plásticas. Hay cinco formas que eh, nosotros hemos encontrado de cómo se usan las bolsas plásticas. Una, la principal, para compra del pan. Es mejor que lleven una de estas bolsas, bolsas de tela, ¿no? Es para llevar muy lindas, sí, además, y ¿no más cómodas. Claro, ¿no? Eso uno. Dos, para recreación, que es justo eso, ¿no? Entonces, ah, sí, que el cumpleaños de mi hijito, así que que la torta. Antes te daban en, en tu servilletita y demás, ahora <risa> ya va, vienen estas cosas, ¿no? Después, otro uso de las bolsas que no nos damos cuenta es nuestra leche de todos los días, que llaman los de, los de una de las empresas para no hacer propaganda, ¿no? Entonces, tomar un vaso de leche al día, dicen, <risa> y de sus derivados, ¿no? El peel fruit el chicolac, ¿no? Yo igual les doy a mis hijos, debo confesar, un, una bolsita, lamentablemente, de refresco. Pero ¿no? que después se hacen también actividades en las unidades Así educativas es. para reciclar y poder reutilizar Exacto. estas bolsas. Exacto, a eso me iba ¿no? Estos envases si uno los reutiliza o los recicla, pues muy bien porque con esto he visto muy lindos detalles ahora que se está acercando el fin de año que un poco se ha alejado no por, uh, por esta coyuntura y que se va a ampliar los 200 días hábiles ¿no? sí. en todas las unidades educativas pues están, hacen muy bonitas cosas con esta y con esto. Adornos. Y también adornos, uh -huh. ¿no? sí. también las botellas pez Entonces, estamos promoviendo eso. Y estamos la creatividad. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Es, es eh, muy creativo eso. Otra de las formas es el mercado. ¿No? el mercado para o sea, el uso de las bolsas plásticas, ¿en qué se utiliza? Entonces nosotros seguimos instando, la anterior vez que estuve traje una bolsa de, de mercado, pues eso, volver a las bolsas de mercado, ¿no? claro. a las anteriores para ahí, pero que no te enchufe la cacerita otra vez la, la otra bolsa, porque... Uh, muchos, como decíamos <risa> sales con en tu bolsa grande con 10 bolsas eh, claro. porque el tomate en una y la cebolla en otra. No, cada uno de esos, y hay que tomar eso en cuenta, no tiene su propio empaque. El plátano tiene su propio empaque, no se va a hacer nada. La claro. papaya, la naranja en cuanto a frutas. L eh, las verduras, la cebolla tiene su propio empaque. Entonces, no. Y otro, la vestimenta. Ahora hasta... sí compras algo con tu bolsa de plástico, ¿no? Sí. Y muchas empresas, ¿qué, ¿qué hacen también para promover el, el lugar donde tú estás comprando? Pues te dan con el logo, ¿no? Entonces eso poco a poco se va a ir perdiendo con la reducción si es que eh, de aquí a un tiempo se aprueba de una vez eh, la, la iniciativa ley. que estamos nosotros promoviendo desde el año pasado, ¿no? Y que ya está este año. Pero bueno, todo así. No, pero además también conciencia, e iniciativa de uno decir no, gracias, claro. eh, prefiero utilizar esta bolsita, porque realmente el daño que estamos causando es evidente. Es evidente. Es. Y otra cosa para que tengan eh, datos: 550 toneladas de basura es recogida al día en Bolivia. 500 toneladas en todo el 550 país. 550 toneladas. ¿Mm? Día, en todo el país. En todo el país. 35 toneladas. Son de plásticos generados, que se generan, ¿no? 20 toneladas de basura son generadas en los mercados al día. Y volvemos al dato que te daba, 4100 millones de bolsas plásticas son utilizadas al año. Es un dato Entonces, muy preocupante. Entonces, nos asustaremos sí. y sigamos. O sea, yo sé que estamos, como te decía, avanzando, de estamos de a poco, ¿no? Como se dicen paso a paso, se avanza lejos. Una última consulta, sí. por favor, Iván. Eh, es muy lindo hablar de este tema y por eso es que te eh, estás aquí de manera constante para poder informar también y concientizar. Hasta el momento, más o menos, ¿cuántas de estas bolsitas ya se han logrado distribuir a los ciudadanos en diferentes mercados también? Ya, mira, de, de estas tenemos eh, muy pocas, no te puedo dar mucho el dato. ¿Por qué? Porque estas son han sido apoyos, de ah, los mismos miembros, ya. ¿no? Por ejemplo, esta que, que estamos mostrando, uh -huh. ¿no? Es hecha en el alto, ¿no? Y es eh, de forma casera. Muy lindo. Hasta has visto, el, si notan, el... Sí, hecho a mano. Hecho a mano. Sí, ¿no? muy hecho lindo. Mano. Pero estamos eh, también con eh, algunas instituciones, con alianzas, que están haciendo también las otras bolsas, ¿no? Que, no son uh -huh. de, que son de tela, pero no son de, de yute, de este material. ¿no? Te comprometo a una próxima oportunidad, porque en una ocasión nos trajiste una, una bolsa que era hecha de una polera. ¿Sí? Entonces, quiero comprometerte a traer una de estas poleras, que sea nuestra, para poder mostrar cómo nosotros también podemos claro. hacer nuestra propia bolsa y que sea más fácil. ¿Es un compromiso? Es un compromiso y estamos comprometidos no solo con eso, sino con el medio ambiente y con la reducción de bolsas plásticas con el Desembolsa tebolín